segundo de crónicas capítulo 21 Josafat murió y fue enterrado con sus antepasados en la ciudad de David y su hijo Joram asumió el cargo de rey sus hermanos los hijos de Josafat fueron azarías geel Zacarías azarías Miguel y cefatías todos eran hijos de Josafat rey de Judá su padre les había dado muchos regalos de plata y oro y objetos valiosos, así como las ciudades fortificadas de Judá, pero le dio el reino a Joram porque era el primogénito. Pero una vez que Joram se aseguró el reino, se aseguró de su posición matando a todos sus hermanos junto con los príncipes de Judá. Joram tenía 32 años cuando llegó a ser rey, y reinó en Jerusalén durante ocho años. Siguió los malos caminos de los reyes de Israel, y fue tan malo como Acab, pues se había casado con una de las hijas de Acab. Hizo lo malo a los ojos del Señor. Sin embargo, el Señor no quiso destruir el linaje de David debido al acuerdo que había hecho con él y había prometido que los descendientes de David gobernarían para siempre como una lámpara que siempre arde. Durante el reinado de Joram, Edom se rebeló contra el gobierno de Judá, y eligió su propio rey. Entonces, Joram cruzó a Edom con sus oficiales y todo su ejército de carros. Los Edomitas lo rodearon a él y a sus comandantes de carros pero él se abrió paso durante la noche. A partir de ese momento, Edom se rebeló contra el gobierno de Judá y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Al mismo tiempo, Lipna también se rebeló contra su gobierno porque había abandonado al Señor, el Dios de sus antepasados. También construyó lugares altos en los montes de Judá Hizo que el pueblo de Jerusalén fuera infiel a Dios, y alejó a Judá de él. Joram recibió una carta del profeta Elías, que decía, «Esto es lo que dice el Señor, el Dios de David, tu antepasado. No has seguido los caminos de tu padre Josafat, ni de Asa, rey de Judá, sino que has seguido los caminos de los reyes de Israel» y has hecho que el pueblo de Jerusalén sea tan infiel como la familia de Acab. Incluso has matado a sus hermanos, la familia de tu padre, que eran mejores que tú. Ten cuidado, porque el Señor va a golpear duramente a tu pueblo, a tus hijos, a tus mujeres y a todo lo que posees. Tú mismo serás golpeado con una terrible enfermedad una enfermedad de los intestinos que empeorará día a día hasta que salgan. El Señor despertó la hostilidad de los filisteos y de los árabes, que siguen cerca de los etíopes, contra Joram. Vinieron e invadieron Judá, y se llevaron todo lo que encontraron en el palacio del rey, junto con sus hijos y sus esposas de modo que solo el hijo menor Joacás quedó. Después de todo esto, el Señor hirió a Joram con una enfermedad de los intestinos, para la cual no había cura. Día tras día se agravaba, hasta que después de dos años completos, se le salieron los intestinos a causa de su enfermedad, y murió en agonía. Su pueblo no hizo una hoguera para honrarlo como había hecho con sus antepasados. Joram tenía treinta y dos años cuando fue rey y reinó en Jerusalén durante ocho años. Cuando murió, nadie lo lloró. Fue enterrado en la ciudad de David, pero no en las tumbas reales.